Hola de nuevo, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos con la segunda parte de las herramientas dedicadas al modelado de mallas. En esta ocasión eh, vamos a ver qué es un loop cut o un cortar en bucle, vamos a ver qué es la herramienta knife o cuchillo, la herramienta poly build o crear polígono, y la herramienta Spin, que lo han traducido al castellano como girar. ¿vale? Ya estuvimos viendo en el capítulo anterior, si no lo habéis visto, echadle un vistazo, las herramientas de extrusión, Insert Faces, o insertar eh, caras, y de biselado, o la herramienta bevel que es como se denomina en inglés. Eh, una vez os explique el funcionamiento de estas herramientas, vamos a ir a eh, resolver los ejercicios que os dejé en el vídeo anterior, ¿vale? Que eran una copa, una taza y una especie de contenedor, ¿de acuerdo? Y eh, después de todo esto, lo que vamos a hacer es realizar alguna práctica. Luego ya, más adelante, voy a crear algunos vídeos en donde vamos a entrar un poquito más en detalle del, en el funcionamiento de estas herramientas, eh, contando nuevas cosas, técnicas un poquito más avanzadas u opciones un poquito más avanzadas para que vayáis cogiendo pues eso, conocimiento eh, de estas herramientas después de coger un poquito de soltura con ellas, que es lo que pretendo con estos primeros vídeos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con la primera de las herramientas, que es eh, cortar en bucle o loop cut. Esta herramienta lo que nos va a permitir es crear un loop de aristas sobre un determinado objeto de tipo de malla. En el vídeo anterior ya os estuve explicando lo que era un loop que era un bucle de aristas o de caras consecutivas una a continuación de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si nos venimos aquí, lo vais a ver claro. yo eh, Recordad que para poder utilizar estas herramientas tenemos que estar en el modo de edición. ¿Vale? Así que allá voy. He pulsado el tabulador. Eh, voy a poner las teclas, que como habitualmente, nunca os las pongo. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos nuestro cubo. La herramienta LookCat es este icono que tenemos aquí perdonar que no se ve el roto aquí vale entonces si yo eh, marco esta herramienta para trabajar con ella y me posiciono sobre mi cubo veréis que me está ubicando un loop de aristas en base a cómo voy a querer realizar el corte en el objeto vale lo puedo hacer verticalmente como lo estáis viendo ahora o bien horizontalmente vale por este cubo por la cómo está ubicado en este momento, pero si fuera cualquier otro objeto, podría estar en diagonal o en cualquier otra posición. Y eh, es posible que de, debido a la complejidad del objeto sobre el que lo queráis hacer, a lo mejor este loop no sea un loop completo, sino que llegue pues, hasta donde pueda llegar. Es algo parecido a lo que estuvimos viendo eh, en el capítulo anterior con una de las herramientas. ¿vale? Bien, si yo... Eh, muevo la rueda del ratón, aquí lo que voy a hacer es un zoom para acercar y para alejar, ¿vale? Y que es la función de la rueda, ¿vale? Eh, os digo esto porque cuando utilicemos el atajo del teclado no va a ser así, ¿vale? Bien, si yo hago un clic aquí me va a hacer el corte directamente y me va a crear un loop, ¿vale? Está creado, ¿vale? Y ese loop, como podéis ver, da la vuelta, en este caso, completa a nuestro... Y se dispone para poder realizar un nuevo loop. ¿Dónde ubica este loop? En un punto medio entre dos vértices, ¿vale? De donde queremos ponernos. Fijaros que lo está haciendo, por ejemplo, aquí, entre este vértice de aquí y este vértice de aquí. Cuando inicialmente, cuando no teníamos nada, nos lo había ubicado en el centro del cubo, ¿vale? Si yo me pongo aquí, me lo coloca en el centro de esta arista de aquí, ¿vale? Allá donde acerquemos el ratón, es eh, la lista que tenga más próxima, es el sentido en el que, que le va a dar para hacer el corte del, del loop. Cut. Bien, ¿Qué me estoy dispersando aquí en la última acción realizada. Tenemos eh, para poder elegir el número de cortes que queremos que nuestra acción haya tenido o tenga, mejor dicho. Vale, en este caso tiene uno, pero yo lo puedo ampliar. Y e indicarle que haga cuatro cortes, cinco o seis, los que queramos, ¿vale? Y los va a distribuir de forma uniforme, ¿de acuerdo? Bien. El resto de herramientas para ese vídeo de, de eh, acciones avanzadas con las herramientas de modelado de mallas, ¿vale? Así que poquito a poco, de momento, vamos a coger holgura con las herramientas. Y cuando empecemos a caminar, ya iremos a correr, no os preocupéis, ¿vale? Bien. Os decía, eh, os hablaba antes del atajo de teclado. El atajo de teclado para hacer un loop cut es control R. Si yo hago control R, ¿vale? Eh, me va a disponer este bucle de, de aristas en base al, a la arista en la que me, más próximo me encuentre, ¿vale? Igual que antes. Pero ahora yo, si le doy a la rueda del ratón, en lugar de acercarme y alejarme, como hemos visto antes, lo que va a hacer es aumentar... O disminuir el número de cortes que voy a realizar ¿vale? imaginad que quiero realizar dos cortes y los quiero realizar así en horizontal ¿vale? pues valido la acción con el botón izquierdo y ya eh, lo siguiente como estáis viendo es que me va a permitir mover o desplazar esos eh, bucles de, de corte a la altura a la que a mí me apetezca ponerlos ¿vale? Eh, el límite la arista más cercana ¿De acuerdo? En el sentido en el que voy. También para esto vamos a ver eh, otra serie de opciones más adelante. En ese vídeo de, de eh, puntualizaciones más avanzadas sobre el uso de las herramientas sobre este tema en concreto. ¿vale? Vuelvo a dar botón izquierdo y ya valido la posición del corte. Y fijaros que lo ha realizado. vale. Bien. Esto en cuanto a la herramienta Loop Cut. Pero la herramienta Loop Cut tiene una herramienta adicional. Tenemos un triangulito aquí abajo. Si yo dejo apretado el botón, ¿vale? la herramienta adicional es Offset Edge Loop Cut, ¿vale? Que es eh, cortar y desplazar eh, bucle de bordes. Esta herramienta lo que nos va a permitir es realizar. Espera, no la he seleccionado. ¿Vale? Es realizar eh, sobre un loop, eh, va a generar dos eh, bucles de aristas, uno a cada lado del loop que tenga seleccionado, ¿vale? Y los va a disponer de forma uniforme. Si yo selecciono, acordaros con Alt, por ejemplo, este loop de aristas, si yo ahora eh, con esta eh, opción... El atajo de teclado es mayúsculas, control, R. Si yo hago mayúsculas, control, R. Fijaros que crea un loop a cada lado del, del que tenía seleccionado. ¿Vale? Y lo va a repartir de forma uniforme. Esto a lo mejor puede ser útil si lo que queremos es crear eh, unos loops de soporte próximos al loop que estamos utilizando, ¿vale? No a la lista contraria, porque no tiene sentido que creemos un, un loop en medio para hacer esta acción y llevarnos los loops a los extremos, ¿vale? Para eso combinaremos con otra herramienta, ¿vale? Bien. Para eso sirve esta herramienta, pero tenemos que basarnos siempre en un loop de aristas, ¿de acuerdo? Bien, uno o varios, yo puedo seleccionar este y este, ¿vale? Esos dos loops, hago mayúsculas, control, R, ¿vale? Y fijaros que lo que hace es crear dos loops, dos, uno a un lateral del primer loop y otro al otro lateral del segundo loop, ¿vale? ¿Vale? Así que no va a crear entre medias nada. ¿De acuerdo? Vamos a ir con la siguiente herramienta que es el cuchillo. ¿Vale? El cuchillo lo que nos va a permitir es realizar cortes en una determinada malla. ¿Vale? Y lo que debemos, lo que debemos hacer es primero tenemos que eh, realizar el corte, los cortes que queremos. ¿Vale? Y después tenemos que validar pulsando intro, o bien la barra espaciadora, el, los cortes que hemos realizado. De forma eh, predeterminada se va a ir realizando el corte de forma continua, o sea, yo voy a ir del punto A al punto B, y al siguiente punto va a realizar el corte de esa manera, de forma continua, ¿no? A, B, C, D. Si yo lo que quiero es realizar cortes discontinuos, imaginaros, de A a B y de C a D, ¿vale? ¿Vale? Pues eh, tengo que pulsar botón derecho del ratón y seguir marcando los cortes. Ahora lo vamos a ver. mira Yo puedo realizar un corte con la herramienta cuchillo, knife, ¿vale? De esta manera yo me puedo ir a un vértice y de ahí cortar a otro vértice. O, bueno, ahora me está marcando, en el momento que toco cualquier zona vale donde genera una intersección me está si dejo el botón pulsado me está generando los cortes yo esto lo puedo anular con la tecla escape vale si yo pincho aquí simplemente un clic ahora no me está marcando el corte vale yo lo puedo llevar a esta arista aquí a esta arista donde me dé la gana lo puedo llevar a un vértice o si lo que quiero es llevarlo justo al centro de la arista con la tecla mayúsculas se posiciona en el punto medio vale y la tecla control lo que hace es omitir el, el snap la adherencia vale fijaros que si yo me muevo ahí el, el curso salta al vértice directamente lo veis si yo pulso la tecla control eh, no salta directamente me puedo posicionar en torno a él sin que se vaya directamente allí no se adhiere al vértice vale en la arista igual vale pero con el shift lo que hace es irse al punto medio de una arista vale y si no toco ninguna tecla simplemente va a generar una adherencia al a la arista a cualquier punto o al vértice vale he hecho un clic y ahora me puedo venir aquí y hacer otro clic y venirme aquí y hacer otro clic y aquí terminar vale entonces si yo pulso intro ahora parido los cortes y se realizan lo veis y estos cortes han sido continuos. Puedo realizar los cortes discontinuos también. Imaginad que lo que quiero es realizar un corte aquí. A esta altura. ¿Vale? Y ahora, si yo quiero esta, esta línea que me está saliendo, que no la tenga en consideración, pulso el botón derecho del ratón. Veis que se queda el corte marcado y ahora puedo iniciar un nuevo corte. Y lo inicio aquí. ¿Vale? Y ahora... Le he dado al botón derecho para decir, ya no quiero seguir realizando cortes continuos. Si quisiera hacer más cortes, podría iniciar un nuevo punto de corte. Y cuando ya lo tengo todo hecho, pulso intro y los cortes se validan. ¿De acuerdo? Y ahí los tenemos. El atajo de teclado es la K de kilo, ¿vale? O de knife, ¿vale? Si yo vengo aquí y le a la K, me aparece el cuchillo, como veis y me puedo permitir el lujo de ir a donde quiera para realizar el corte ¿vale? así, de esta manera, por ejemplo ¿Vale? y lo valido, ¿de acuerdo? ¿qué es lo que no va a funcionar bien? pues un corte en mitad de una cara por ejemplo, aquí hago un corte de aquí a aquí y este corte, en el momento en que lo valide, va a necesitar llegar hasta este vértice y hasta este vértice con una arista al menos. Entonces, o bien lo adapta o bien lo omite. ¿Vale? Lo valido y lo que hace es adaptarlo. Y veis que va con una arista desde el vértice más próximo hasta el nuevo vértice que hemos creado. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la herramienta de cuchillo Adicionalmente a la herramienta de eh, cuchillo, tenemos una opción que se denomina cortar con plano. En inglés eh, está como bisect, que supongo significará biseccionar. ¿vale? Eh, he eliminado el objeto anterior porque la malla estaba muy estropeada y he, he puesto un cubo en pantalla. Eh, con la herramienta bisect está... Eh, aquí dentro veis que hay un triangulito en la parte inferior del icono, si yo dejo apretado, ahí se ve, cortar con plano. Me estoy viendo esto en castellano, lo voy a poner en inglés, disculpar Ya lo tenemos, bien, ahí lo veis, bisect, ¿vale? Bien, esta herramienta lo que nos permite es realizar un corte longitudinal a lo largo de una malla, ¿vale? ¿Vale? Mm. Solo realizará el corte allá donde tengamos eh, seleccionados vértices, caras eh, o aristas. ¿De acuerdo? En, eh, lo ideal es seleccionar la malla completa y realizar el corte, aunque nos puede interesar en un momento determinado seleccionar simplemente un par de caras o tres y realizar el corte de esta manera. ¿Cómo se realiza? Bien, Para verlo bien, me voy a poner en una vista frontal ortogonal y aquí voy a aplicar eh, la herramienta. La herramienta, una vez seleccionada, hago clic con el botón izquierdo en cualquier punto, ¿vale? Y yo puedo realizar el corte, veis que se dibuja una línea, ¿vale? Yo puedo realizar el corte de forma eh, horizontal, vertical, en diagonal, como me interese, ¿vale? En este caso lo que quiero es hacerlo verticalmente, ¿vale? Y fijaros que me está marcando, eh, veis ese punto en la parte inferior del cubo, eh, donde va a finalizar ese corte. ¿Vale? si yo pulso la tecla control eh, me adhiere al, al eje eh, más próximo el corte, vale, en este caso el eje Z, ¿vale? entonces yo ahora suelto y el corte está realizado, ¿vale? si roto alrededor de mi objeto veis que ha creado como un loop de corte ¿vale? y me ha colocado un kit aquí, Además aquí, en el panel de eh, la última acción realizada, tengo una serie de opciones, ¿vale? No voy a entrar en ellas, ya os he comentado que vamos a hacer un vídeo explicando un poco más en profundidad lo que son estas herramientas, ¿vale? Pero sí voy a explicaros un par de, de eh, checkboxes que tenemos aquí, ¿vale? Puedo, eh, de esta manera, haciendo un clic aquí, me va a eliminar una parte de la sección, ¿vale? La parte que queda en la zona interior. ¿De acuerdo? Y me va a dejar esa parte nada más a la vista. Si lo hago al revés, me elimina la otra parte, la parte exterior del corte, ¿vale? Y eh, otra cosa que puedo hacer es con fill rellenar la cara de corte que me ha quedado, ¿vale? Bien. Lo voy a dejar así porque quiero mostraros cómo funciona este gizmo. Eh, Veis aquí que tenemos una flecha. Esta flecha lo que me va a permitir es desplazar dónde quiero ubicar ese loop de corte, ¿vale? En mi objeto. Si lo quiero poner más hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? Más hacia un lado o al otro. O bien, con el circulote azul este que tenemos aquí, lo que puedo hacer es indicar qué inclinación le quiero dar a este loop de corte. Porque yo lo puedo hacer que se incline, ¿no? Eh, hacia un lado o al otro. ¿Veis? Así o así. ¿De acuerdo? Y según lo seleccione, pues así va a quedar el corte. Y una vez que finalice toda esta parametrización, en el momento que me vaya ya a cualquier otra acción, el corte va a quedar realizado como hayamos seleccionado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, así. Vengo aquí y veis que el corte ya ha quedado realizado de esa manera. ¿De acuerdo? Y esa es esta herramienta. Ahora vamos con la siguiente. Ahora vamos a ver eh, crear polígonos crear polígono lo vamos a ver un poquito por encima porque donde realmente tiene utilidad esta herramienta es a la hora de realizar retopología vale y todavía no hemos visto qué es la retopología la retopología eh, lo que nos permite es eh, simplificar la topología de una determinada malla vale cuando nosotros hacemos por ejemplo un trabajo de esculpido digital donde tenemos una malla muy compleja, nos interesa reducir el número de polígonos y eh, crear una malla lo más limpia posible para poder eh, luego trabajarla correctamente. ¿vale? Y eh, eso se realiza, por ejemplo, con la técnica de retopología. Y esta herramienta que os voy a explicar ahora es súper útil para realizar esa retopología. ¿vale? Eh, bien, voy a eliminar este objeto. Y voy a introducir un plano aquí. ¿Vale? Y voy al modo de edición. Bien. Este es el icono de PolyBuild o eh, construir polígonos crear polígono. Que es como lo han introducido en castellano. Aquí ocurre una cosilla. Cuando tenemos un plano, vale fijaros que me está marcando aristas en color azul. Eso significa... Eh, si yo clico y muevo el ratón, voy a crear una extrusión, ¿de acuerdo? En el sentido en el que se encuentre mi ratón y con la arista eh, que tenga eh, señalada en, en azul, ¿de acuerdo? Y ahí lo tenéis, ¿vale? Además, si me voy a los vértices, los puedo mover y los puedo adaptar para luego seguir realizando nuevas extrusiones, ¿Vale? por eso es tan útil esta herramienta en la retopología Voy a ir aquí y realizar más extrusiones y seguir adaptando mi malla para seguir realizando extrusiones vale básicamente consiste en esto cuando veamos la retopología la vamos a utilizar y vais a ver qué útil es esta herramienta vale luego eh, para realizar un trabajo sobre eh, un objeto o un modelado eh, como estamos viendo hasta este momento pues la verdad es que es algo compleja de utilizar y no tiene mucha funcionalidad o mucha utilidad, ¿vale? Bien, nos queda la herramienta Spin o Girar, que es como la tenemos traducida al castellano ¿vale? Es esta de aquí. Esta herramienta lo que va a realizar es una extrusión ¿vale? en torno a un punto específico ¿vale? y considerando un determinado eje o bien eh, lo que va a hacer es duplicar el elemento que tengamos seleccionado tantas veces como le indiquemos, rotando en torno a ese punto específico y en base a ese eje concreto ¿vale? para verlo voy a quitar esto de aquí y eh, Voy a crear, por ejemplo, un plano. Un plano. Bien, ya tengo mi objeto ahí. ¿Cuál es ese punto específico que va a utilizar para realizar el giro? Va a utilizar siempre el cursor 3D. ¿Vale? Donde esté ubicado el cursor 3D, ahí es donde va a realizar ese giro. ¿Vale? Voy al modo de edición. Y a lo mejor lo que me interesa, voy a ponerme en una vista frontal voy a pulsar control, ahí que tengo la, bueno, como veis con control también, ¿vale? Genera nueva geometría la herramienta spin, pero vamos con, perdón, la herramienta polybuild, pero vamos con esta que es la que nos interesa. Cuando la seleccionamos ocurren varias cosas, aquí en la parte superior está indicando cuántos pasos va a dar para realizar el giro. Para mostraros ahora esto, le voy a poner algo sencillo, le voy a poner 4, ¿vale? Y nos está preguntando, nos está indicando, el giro en este caso lo va a realizar sobre el eje Z, pero a lo mejor nos interesa realizarlo sobre el eje X o sobre el eje Y, oye si sois latinos, ¿vale? Bien, fijaros que está tomando de referencia, si yo me posiciono aquí, termina de dibujar la circunferencia, y el centro de esta circunferencia es donde tenemos nuestro... El cursor 3d entonces lo que voy a hacer es llevarme el cursor 3d a esta parte de aquí vale y ahora que ya lo tengo ahí me voy a venir aquí a la herramienta spin o girar ya le hemos indicado los cuatro elementos sobre el eje y y si yo pincho aquí y arrastro veis que está generando ese esa nueva geometría, ¿vale? Como lo está haciendo sobre el eje y o Y, está sobreponiendo los planos uno sobre el otro, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, he deshecho la acción, vamos a hacer en Z, no, quiero hacer I, bien, los sobrepone. Yo puedo pinchar aquí, eh, no sé si lo habéis fijado, hay un circulito amarillo, donde yo coloque ese circulito amarillo, aquí va a estar luego el radio de curvatura de, nuestro, de nuestro, nuestra acción spin. ¿vale? El manipulador sigue en base a donde esté ubicado el cursor 3D, pero la última acción realizada me la está marcando con este kit, ¿no? ¿vale? O este manipulador. Y en este manipulador yo puedo seguir realizando la rotación tanto como me interese. Y aquí en el panel de la última acción realizada, incluso puedo darle un parámetro específico de, de giro. Por ejemplo, 90 grados. ¿Vale? 90 grados en base a la posición original. La he echado hacia abajo, pues menos 90 grados si lo quiero parar. Y ahí está, ¿de acuerdo? Y si quiero aumentar o disminuir el número de cortes que va a tener mi geometría, pues lo puedo hacer aquí, ¿vale? Y darle más detalle, menos detalle. ¿vale? Y esa es esta herramienta, ¿vale? Adicionalmente, aquí hay una herramienta, ¿vale? Que se denomina... Eh, Spin Duplicates, ¿vale? Yo no he conseguido que me funcione de primeras, pero la función que tiene es la misma que si aquí, en el panel de la última acción realizada, clico esta opción de utilizar, de generar duplicados, ¿vale? O Use Duplicates. Y de esta manera va a generar duplicados, como os decía antes, del elemento que tenemos seleccionado. Ahora, si yo desmarco aquí, vuelvo a como estaba anteriormente, todo destruido. ¿Vale? Así que esta herramienta extruye o duplica, ¿de acuerdo? Y con esto hemos visto todas las herramientas de color verde que tenemos a, para realizar eh, modelado de mallas. ¿vale? En el siguiente vídeo ya veremos estas que tenemos de color rosa. ¿vale? Recordar que la diferencia de color era que unas permitían crear eh, o eliminar malla y esto solo permitía la modificación de la malla. ¿Vale? Veremos esas de color rosa y luego entraremos con los vídeos eh, de modelado de mallas avanzado, ¿vale? Con, con estas herramientas, con sus opciones más avanzadas, ¿vale? Así que nada, ahora vamos a la resolución de los ejercicios que os planteé en el vídeo anterior. Bien, ahora tenéis en pantalla los elementos que teníamos... Eh, propuestos en el vídeo anterior para que fuerais realizando vosotros si queréis intentarlo eh, durante estos días, ¿de acuerdo? Voy a pasar a solucionarlos y para que no se alargue mucho este vídeo, porque la parte de teoría es, ha sido larga, ¿vale? Y que podamos entrar a la parte de práctica nueva eh, bien, lo que voy a hacer es un time lapse, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más rápido, iré poniendo la voz en off por encima, explicándoos un poco lo que voy haciendo, y, y nada, y así lo vamos a resolver. ¿De acuerdo? Venga, pues me pongo a ello. Bien, antes de nada, indicaros que no van a ser réplicas exactamente iguales que los ejercicios que tengo hechos, pero sí se van a parecer bastante. He agregado una circunferencia. Y lo que vamos a hacer es eh, jugar con extrusiones y con el escalado de la nueva geometría. Como podéis ir observando, ya desde la propia base le vamos dando forma para que vaya eh, teniendo pues, aspecto, un aspecto de copa. ¿verdad? En la parte donde se va a contener el líquido la ensanchamos más. Y seguimos realizando extrusiones. Estoy bloqueando el eje Z. Bueno, se está bloqueando automáticamente al, al realizar las extrusiones. ¿vale? Pero si no se os bloquea a vosotros, lo podéis bloquear. Como hemos visto en los vídeos anteriores. Ahora he puesto los rayos X. Y lo he hecho para poder realizar la parte interior... De la copa. Estoy realizando ahora extrusiones hacia el interior de la copa. ¿vale? Y de esta manera ya tengo modelado el interior también. Ahora le termino de dar forma, hago un shade smooth y aplico subdivisiones para que el aspecto de la copa no sea tan facetado como estábamos viendo antes. Ahora finalizo la parte inferior de la copa realizando nuevas extrusiones. Hay mejores maneras de realizar estos cerra cerramientos de las bases, pero tened en cuenta que lo estoy haciendo así porque es lo que hemos visto hasta este momento, ¿vale? Eh, una vez cerrado, lo que voy a hacer a continuación va a ser eh, hundir un poquito esta parte para darle un poco más, un aspecto un poquito más realista, ¿Vale? Bien, ya tenemos la copa. No ha quedado muy bien en la parte interior, se podría mejorar. Estoy haciendo un bevel en la parte superior para darle un poco más de aspecto, un poco más realista. Y ahora pasaremos a realizar la, la taza. Para realizar la taza, el proceso es muy parecido. Iremos realizando extrusiones, pero aquí voy a utilizar en un momento determinado la herramienta de extruir al cursor. ¿Vale? aquí he hecho un pequeño inset y hundo con una extrusión la parte interior de la taza para darle forma aquí aplico unos bevel en la eh, parte superior para darle un aspecto un poco más eh, realista y ahora añado geometría para poder ir realizando el asa de la, de la taza ahora selecciono esas aristas y con la herramienta de extruir al cursor veis que le voy dando forma lo estoy haciendo deprisa no va a quedar perfecto, pero vosotros podéis ir seleccionando los loops, como estoy haciendo aquí, de aristas de la, del asa y le podéis ir dando esa forma. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar la tecla F para ir creando nuevas caras. Selecciono las aristas y pulso la tecla F. De esa manera se generan las caras. Aquí de, creo con un bebel, un poco de, le doy un poco más de forma a la asa y aquí con la herramienta cuchillo que hemos visto en este vídeo estoy da, eh, terminando la geometría para que, que no quede fea vale ahora aquí vamos a hacer un cerramiento de la parte inferior o añadir geometría para darle un aspecto un poco más real vale y que no quede feo y ahora con la herramienta cuchillo terminaré de, de hacer los cortes Y lo mando un poquito para adentro, igual que antes que hice con la copa. Igual, añado subdivisiones, eh, aplicamos un Shade Smooth y en la parte interior, para que no quede tan feo como quedó la copa, aquí añado geometría, ¿vale? Quedaba tan feo porque se generan tensiones y eso es algo que, bueno, vamos a ir viendo con el tiempo y eh, hablaré más adelante en otros vídeos sobre topología y me centraré un poquito en la topología, ¿vale? Bien, solo nos queda el contenedor. el contenedor, como podéis ver a simple vista, lo que nos haría falta sería, primero, y lo hice aquí al revés, alargarlo en el eje Y o Y, y después aplicar los bevels, que voy a aplicar ahora mismo a estas aristas que acabo de marcar. Ahora aquí he seleccionado solo la parte superior y la he alargado, pero fijaros que la parte inferior también era un poquito más ancha. De todas maneras, seguimos con el proceso exactamente igual que en los ejercicios anteriores. Extruimos al interior, aplicamos unos bevels, en esta ocasión también al contorno exterior, y ya aproximadamente queda. Shade Smooth, aplicamos subdivisiones, aplicamos unos loops de soporte para que se nos quiten esas, ese relleno tan feo que había antes, y ya quedaría hecho. Y con esto, ensanchando un poquito más la base, concluimos los ejercicios propuestos en el vídeo anterior. Bien, con esto no han quedado exactamente iguales, pero sí similares. No he querido hacerlo al detalle para que no se prolongara todo esto mucho. Eh, ahora eh, vamos a pasar con las clases prácticas, ¿de acuerdo? Y de, con, con las herramientas de, de este vídeo, habéis visto que he estado utilizando algunas de las herramientas que hemos visto hoy, eh, pero era por agilizar. Bueno, también es cierto que algunas de las cosas que os proponía para realizar necesitaban esas herramientas, ¿vale? Pero bueno, eh, podéis practicar con ellos si queréis, ¿de acuerdo? Vamos con la práctica de hoy. Bien, vamos a ir con la práctica, ¿de acuerdo? En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser un florero. Eh, para ello ya he importado una imagen, entonces lo que voy a hacer es ponerme en una vista frontal ortogonal, ¿vale? Y voy a mostrar la imagen del florero que voy a tomar como referencia, ¿de acuerdo? Bien, para realizar el florero le eh, voy a quitar el cubo, y vamos a empezar como la base es circular y toda la sección del, del florero es circular igualmente pues vamos a comenzar con un círculo no entonces voy a añadir un círculo y este círculo yo creo que con que tenga ocho vértices es suficiente ¿De acuerdo vale entonces me voy a mi vista frontal, ortogonal, y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Eh, al igual que en, el, en la práctica anterior, pues vamos a utilizar herramientas que ya vimos eh, anteriormente, como eran instruir o realizar insert, tal vez, bueno, en este caso, sí, tal vez en la base. Eh, pero voy a procurar utilizar las herramientas que hemos visto en este nuevo episodio, ¿de acuerdo? Voy a extruir en Z un poquito hacia arriba vale y si os fijáis en la imagen hace como una pequeña curvatura hacia arriba así que lo voy a extruir un poquito así lo voy a escalar un poquitín de esta manera y lo voy a volver a extruir para subirlo en Z un poquito más no tanto como antes y lo voy a volver a escalar de esa manera le damos veis esa esa curvatura que tiene en la base Vale, ahora eh, tiene aquí un pequeño bisel, se lo vamos a crear, extruimos en Z. Y luego a partir de aquí volvemos a extruir en Z. Luego lo que vamos a hacer es escalar esto un poco, porque estoy viendo que se va a quedar un poquito estrecho. En esta ocasión. Lo voy a mover un poquito hacia abajo. Tal que ahí más o menos. Y ahora eh, voy a poner la vista de rayos de X, voy a seleccionar todo lo que vamos a escalar y hacerlo un poquito más grande. ¿vale? Bien, y lo voy a mover para tratar de ponerlo en base. Bien, no os he puesto las teclas para variar. Así que van. Bien, seguimos. Eh, voy a seleccionar este loop, ¿de acuerdo? Eh, con ALT eh, botón izquierdo del ratón me no vuelvo a mi vista ortogonal frontal vale eh, estábamos haciendo esta parte de aquí así que vamos a extruir en Z y esto lo vamos a extruir de esta manera luego vamos a añadir unos loop cut un loop cut para hacerlo más como está aquí con esa, esa curva más suave se lo podemos hacer ahora mismo si queréis aquí se lo pongo aquí un poco más abajo, lo escalas un poquito y así hacemos esa, esa pequeña curva. Eh, voy a quitar los rayos X. Y ya estamos en esa parte. Entonces, yo esto no lo veo bien, así que voy a eh, escalar esto un poco. Y lo vamos a poner. Aquí hace como una pequeña curvita, igual que hace aquí. Así que vamos a tratar de reproducir eso. Vale. Pues para hacer esa pequeña curva, tiene un pequeño saliente. Extruimos nuevamente en Z. Eh, lo que voy a hacer es subir un poco más. Así. Le voy a poner aquí un loop cut. Y este loop cut lo voy a escalar. Y así le hacemos esa curvita. ¿Vale? Y eh, ya tenemos esta primera parte. Ahora, eh, aquí se vuelve a estrechar, como veis. Luego tendremos que poner unos loops de soporte. Y eh, ya viene a hacer esta parte de aquí, que es como una pequeña esfera. ¿Vale? Vuelvo a seleccionar ese loop. Vuelvo a extruir. En Z también voy a subir bastante. Y ahora lo que voy a hacer es un loop cut, pero con dos segmentos. Así. Y eh, los voy a escalar los dos. De esta manera tenemos esa esfera un poquito más gruesa. Y ahora, eh, bueno, lo podía haber hecho antes, pero voy a hacer un nuevo loop cut. Uy, perdón. Y lo voy a escalar un poquito para hacer que sea más esférico. Así. Tal vez un poco más. Y estos también un poquito más. A ver si atino con ellos. Así. Vale. Bien. Ahora tengo que volver a realizar esta misma parte de aquí. Aquí arriba. Así que vamos a ello. Voy a extruir tal que, a, perdón en Z, tal que aquí más o menos, y voy a añadir un nuevo LoopCut. Y, ups, lo vamos a escalar un poquito para hacerle esa forma. ¿Vale? ya lo tenemos, y ahora hace como dos pequeños anillos aquí, vamos a ver esto un poquito mejor. son como dos pequeños anillos y luego ya viene esta parte de aquí que es más vale voy a poner esto aquí un poco más lado y vamos a seguir entonces aquí para hacer esos dos anillos lo que voy a hacer es extruir en Z nuevamente voy a subir tal que aquí vale y vamos a hacer un loop cut. Vamos a poner tres segmentos. Vamos a coger el segmento inferior y el segmento superior. Y los vamos a escalar un poquito hacia afuera. Y vamos a coger el segmento interior y lo vamos a escalar hacia adentro. Bien, y ya a partir de aquí. Hacemos una extrusión grande. Z. Aquí más o menos. Okay. Y lo vamos a escalar de esta manera. Bien, en la imagen estáis viendo que esta parte es más refinada. Tendremos que poner un loop cut más a esta altura para hacer que esta parte sea un poco más recta, que es como está ahí. Y esto tal vez lo hemos escalado mucho, así que lo voy a escalar un poquito menos, sí. Y vamos a añadir ese loop cut lo pondremos por aquí más o menos y lo vamos a escalar tal que así veis y conseguimos más o menos aproximadamente la misma forma que teníamos aquí no os preocupéis porque esté facetado porque luego vamos a aplicar el, el auto smooth vale y de esa manera eh, vamos a conseguir que quede más suavizadas las formas ya lo hemos visto en, en episodios anteriores Vale, selecciono esto, aquí hace una curva, eh, entonces vamos a hacer una extrusión en Z, así, más o menos, lo vamos a escalar. Aquí eh, tiene un pequeño relieve, así que lo vamos a reproducir también, extruimos arriba, y una nueva extrusión, hacia arriba también para hacer esa curva más suave de hecho lo vamos a subir yo creo que por aquí más o menos y vamos a añadir unos loopcats aquí con tres segmentos ¿Vale? y vamos a empezar a hacerlos más pequeños ahora selecciono solo el central y luego más pequeño aún vale este espera creo que los dos mejor okay. sí. bien y ahora ya vamos con esta parte tenemos nuestro loop de aristas, extraímos en z, tal que así, más o menos, y ahora nuevos loop cut aquí, yo creo que será suficiente así, incluso bueno, vamos a escalar, De esta manera yo creo que esto baja un poquito hacia abajo así que lo voy a mover en Z y aquí vamos a extruir en Z nuevamente un poquito porque ahí hay un relieve otra extrusión en Z vea porque no, tal vez lo he hecho muy. Sí. Estoy reproduciendo esta parte de aquí, ¿De acuerdo esta parte de aquí. Ahora tiene que hacer así esa curva hacia el interior, que es lo que vamos a tratar de reproducir Vuelvo a la pista frontal ortogonal y he salido de ella. Bien, hacemos una nueva extrusión en Z, Y de esta manera eh, es tan monótona pues estamos construyendo nuestro florero, ¿de acuerdo? Bien, aquí vamos a poner un loop cut en el centro, nada más, lo vamos a escalar así un poquito, ¿de acuerdo? Y esta parte no la veo bien creo que ahí tiene un pequeño bisel este entonces se lo vamos a reproducir un bisel no es pequeño precisamente Escalamos, destruimos en Z ahí bueno, volvemos a extruir y yo estoy viendo a ver esta parte es así como más curva más suavizada que esta parte de aquí pues vamos a reproducirlo hemos hecho la extrusión de esta parte de aquí ahora vamos con esta parte de la curva lo vamos a extruir hasta arriba a ver Z lo vamos a extruir tal que aquí más o menos Vamos a añadir un loop cut, pero este lo tenemos que poner un poquito más abajo, aquí lo tenemos que escalar. De hecho, si pulsamos dos veces la tecla G, esto lo hemos visto en un episodio anterior, puedo mover todo el loop de aristas un poco más hacia abajo y añadir un nuevo loop cut aquí arriba. Este me interesa también ponerlo un poco más bajo escalarlo un poquito ¿Vale? y aquí un nuevo look cut ahí para hacerlo así un poco más estrecho no mucho solo un poquito para hacer más suave esta subida y ahora ya que estamos aquí vamos a empezar con esa parte de aquí vale entonces, nada, tomamos este loop de aristas, extruimos y yo creo que podemos destruir en Z, está bien arriba ahí, vale, un poquito más, voy a moverlo con la tecla G en Z, bloqueo RGZ. Z, entonces aquí estas las voy a hacer ya como me interesa y aquí vamos a añadir loop cuts, ¿vale? eh, un primer loop cut aquí en medio, que este lo que va a hacer es estrecharlo, un nuevo loop cut aquí, que lo que vamos a hacer es un poquito arriba, vale, para, para ir haciendo esa forma, un nuevo loop cut aquí, también lo escalo un poquitín, para hacer esta forma así más suave. Y ahora me queda aquí hacer el, esta parte de aquí. Entonces, añadimos un nuevo loop cut. Este lo tenemos que poner un poquito más abajo. Tenemos que escalar. Tal vez doble G, voy a dar y lo voy a subir un poquito. Y voy a poner otro loop cut por debajo para que tenga más o menos. Eso es. Un poco más esa forma. Tal vez este look cut lo podemos hacer un poquito más estrecho. Sí. Y yo creo que tenemos prácticamente nuestro florero hecho. Vale. Ahora eh, tocaría reconstruir la parte interior. Que lo que voy a hacer es un time lapse. Porque ya llevamos bastante tiempo construyendo esta parte. Vale. Es. Eh, lo que hemos visto en vídeos anteriores, en un vídeo anterior, ¿vale? De ir eh, bajando todo el interior y e ir haciendo eh, todo en la, la parte interior del florero, ¿de acuerdo? Que bajará, lo voy a hacer bajar posiblemente hasta aquí abajo. Más o menos. Y voy a cerrar la tapa de abajo. Y, y nada, todo eso lo voy a hacer con un timelapse, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a ello. Bien, aquí tengo seleccionado el loop de aristas de la parte interior. Voy a pulsar la tecla F y debería de haber creado, que no lo ha hecho, las caras. Ahora sí, que no tenía el foco la aplicación, por eso no las ha creado. Y ahora lo que voy a utilizar es la herramienta de cuchillo con la que voy a realizar los cortes para que todo lo que tengo abajo, en lugar de ser un engon, sea un quad. ¿De acuerdo? Así que nada, la, la, el atajo de teclado era la K. Puedo atravesar de aquí a aquí. Y he dado botón derecho. No está reflejando las teclas, me estoy dando cuenta. Pero está activado el chivato de las teclas. ¿Vale? Valido con intro y ya tengo su nota. Ahora la base, ¿de acuerdo? Voy a poner esto. Bueno, esto lo podemos hacer en un momentito, no voy a hacer el timelapse. Eh, selecciono este loop, un extrude para extruir. Eh, doy a la tecla S directamente para escalar y hago un pequeño, una pequeña inserción hacia adentro. Y ahora eh, un nuevo extrude. Escalo nuevamente, ya más para adentro, vale, y ya aquí, bueno, tengo todo eso, pulso la tecla F, hago una cara y con el cuchillo K vamos a cortar de esta manera botón derecho aquí, y ya de esa manera tengo todo cuantos, vale, y con esto, bueno, eh, lo que vamos a hacer es coger este vértice y lo voy a subir un poquito, perfecto sí, tal vez un poco más, pero voy a dar control más, de esta manera selecciono el siguiente loop de vértices, vale, y también lo voy a subir en Z, tal que así, vale, y ya tenemos la forma base de nuestro florero, de acuerdo, bien, voy a ocultar la eh, imagen de referencia, y nos vamos a quedar con nuestro florero. Ahora, eh, con el objeto seleccionado, botón derecho sobre él, Shade Smooth, que era lo que os comentaba antes, vale y le damos una forma un poco más suavizada. Y a todo esto le vamos a añadir el eh, Subdivision Surface, ¿vale? Y con este modificador va a quedar más definido, si cabe, ¿de acuerdo? Y ahora, para que se noten bien los puntos de intersección, pues vamos a empezar a poner loops de soporte. ¿De acuerdo? Así que allá vamos. Eh, para hacer esto voy a poner también un time lapse, ¿vale? Para que no dure tanto el vídeo. Bien, como habéis visto, las orientaciones de las caras aquí están hacia afuera, salvo el tramo que he hecho en el exterior. Entonces, para revertirlas o ponerlas hacia afuera, me tengo que venir a la malla, normales y eh, recalcular hacia afuera. De esta manera, como veis, lo hace todo, ¿vale? Y eh, lo que había visto, dad un vistazo en el vídeo si queréis echarlo un poquito hacia atrás, veréis que aquí en esta parte... Eh, había un, una variación de tonalidad de color y era precisamente porque eh, en un lateral eh, teníamos las caras orientadas hacia adentro y esta parte nueva eh, estaba orientada hacia afuera. Vale, bien, con esto hemos terminado. Parte, si lo muestro, ya nos queda pues un florero bastante cuco. Nos ha quedado, no bueno. Luego, con todo esto que estamos haciendo en, en estos vídeos, posiblemente montemos una escena. Así que si estáis reproduciendo estos ejercicios, os recomiendo que los guardéis. ¿vale? Y luego ya más adelante los sacaremos e iremos montando pues, una, una escena con los elementos que estamos creando. ¿Os parece? Una cosa que no hemos hecho y que tenemos que hacer es renombrar todos los que tenemos en la escena. Así que de círculo, nada. Esto es un florero. Voy a insistir muchísimo en esto, ¿vale? Tenemos que coger el hábito de hacer. Esto es nuestro ejercicio práctica 2. ¿Vale? Y vamos a crear una nueva colección donde voy a ubicar ahí la luz, nuestra imagen de muestra y la cámara. ¿Vale? Y a esto le vamos a llamar resto. ¿Vale? Y salvar. Hay que salvar siempre. El atajo de teclado para ir grabando la escena es control S. ¿De acuerdo? Y si no, a través del menú, file save. ¿Vale? O save as si queréis realizar una copia de, del proyecto que estáis realizando. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.